Que un vídeo tuyo tenga no sé cuántas miles de reproducciones no es, para mí no es indicativo de nada. Es un indicativo de que es relevante, pero no quiere decir, o sea, no quiere decir que, que, eh, que ese vaya a ser tu negocio o que incluso. Ya. Además puede ser una trampa para el porque claro, tú imagínate si tu vídeo tiene no sé cuántas miles de reproducciones y ¡ay! Tu, tu cerebro asocia el. Hostia, si quiero conseguir más likes y más visitas, tengo que subir más contenido de ese estilo. Entonces, ya te cuentas como de alguna forma forzado forzada a hacer ese contenido. Yo, me, me, yo la lectura de ese vídeo, por un lado dije, ostras, porque leía los testimonios, que de personas están en un proceso de ruptura, porque no fue por los likes, fue más por los comentarios, de yo estoy igual, pero por otro lado fue el decir cuánto nos llama la atención cuando vemos a alguien que comparte o se abre la vulnerabilidad. Para mí fue incluso triste, de decir, wow qué triste es que premiemos, o sea, que premiemos o no, que critiquemos o que se viralice el drama. Porque realmente era un vídeo que, que era, yo luego ahora lo veo desde fuera y digo, ostras, qué triste se me ve ahí, ¿no? Que realmente lo grabé un poco para eso, como para recordarme en un futuro y decir, mira, estabas aquí, pero evolucionaste, supiste salir y transicionar un poco esta situación. Y fue un poco más eso, cómo se viraliza y cómo, me, cómo la gente incluso criticó eso, de, de, de llorar, y en cambio si hubiera alguien riéndose no lo juzgas, que realmente puede estar mostrando una vida falsa, que realmente a lo mejor no es la suya, y, y eso eh, como que no es tan llamativo, pero en cambio alguien llorar, fue algo como que me dio mucha pena, es decir, qué críticos somos cuando vemos a alguien que se abre así. Pero bueno, que, o sea, que a, a colación un poco de eso, me di cuenta de todos los comentarios, no sé cuántos comentarios hubo, pero más de 200 comentarios de personas que estaban en ese proceso. Y de ahí también sí que fue un poco la idea de decir, ostras, pues siempre me sale esa parte de qué puedo hacer en el mundo para ayudar. O sea, yo creo que me he formado en tantas herramientas, porque siempre es mi, mi ansiedad de, de, de, de, de, de, de, de, de aportar qué puedo aportarles a las personas, quiero ayudarlas, quiero aportarles el mayor bienestar posible. ¿Cómo puedo hacerlo? Porque a mí me hubiese gustado hace 10 años haberme ahorrado muchos momentos de sufrimiento y, y, y a lo mejor haber ayudado a mi madre a una depresión o haber ayudado a mi hermana a, a superar su conducta y pasar uh -huh. por 300.000 mil psicólogos. Y yo me acuerdo cuando mi hermana llegó a pasar por cuatro o cinco psicólogos que yo decía, yo lo sentía, esto realmente no la está ayudando. Y a mí me hubiese encantado que en ese momento me hubiesen dicho, mira, pues respira, y tómate un tiempo o inhalate un aceite de lavanda, cosas súper sencillas que cuando yo estudié un montón de cosas con gente igual, te pasa lo mejor, luego dije pero si es que son cosas súper sencillas que son implementar hábitos en tu día y esa conciencia la gente no la tiene, entonces cuando empecé a implementar la conciencia en mi vida fue lo que me llevó a decir, wow, qué necesario es esto la gente. Entonces, realmente ese es mi propósito. O sea, aportar conciencia, porque creo que cuanto más consciente eres de lo que te pasa, estés en una situación ni mala ni buena, porque al final todo es necesario, yo creo que lo vas a digerir de otra manera diferente. Hace cuatro años yo experimenté una ansiedad súper profunda y me tiré meses en ese estado de ansiedad, de tristeza. Cuatro años después me veo en una situación parecida, pero con otras herramientas, con otra forma de enfocarlo totalmente diferente. Y claro, ahí fue donde decir, wow, pues ha sido necesario, o sea, qué importante ha sido todo lo que he ido implementando y cómo esto lo puedo aportar también a las personas para que superen una ruptura, para que superen un, soltar un trabajo, uh -huh. un, la muerte de un familiar, ansiedad, depresión. Entonces, un poco ese ha sido un poco mi, mi foco. Entonces, ahora después de cuatro años ha sido como vale, ok. Y ahora cómo puedo esto. Eh, Crear este, un negocio de algo que te gusta y algo sí. que ayuda. Porque sí que creo que tengo un negocio que me gusta y me ayuda, pero a mí no me, o sea, internamente cuando, cuando ya te vas analizando te das cuenta que realmente mmm, no me hace feliz porque he dejado de conectar realmente con lo que me gusta. O sea, me gusta ayudar, me gusta conectar, pero me he perdido mucho en esa lucha de patrón de trabajo, trabajo, trabajo, y he dejado de disfrutar de cosas que antes hacía, porque no me permito tener ese tiempo, o porque me organizo peor, o porque he abarcado muchas cosas. Entonces, sido un momento de inflexión de decir, no puedo seguir así. Ahora, ahora vemos eso, pero mira, algo que, que, que decías y estaba pensando, eh... El vídeo sí que tienes, por ejemplo, de, de, de que tienes, no sé cuántas. ¿Cuántas reproducen ahí? No sé. 777.000, no eh, sé. Un Tú sabes que puedes decirle a Facebook. Porque ese vídeo habrá. Como tú decías, tengo 200 comentarios de personas que han sufrido una ruptura de pareja. Tú sabes que tú puedes decirle a Facebook. Oye, Facebook, quiero que a personas que han escrito, que han interactuado con este vídeo, le aparezca este anuncio. Entonces, tú imagínate qué potente es todo, es decir, qué potente es el crear contenido que tú puedes coger y decir, venga, como tengo tantas cosas en mi cabeza y quiero, quiero ir probando, es decir, quiero ir cerrando, como hablábamos antes, sellando puertas, voy a hacer una clase totalmente gratuita dentro de dos semanas, un domingo, para hablar sobre ruptura de pareja. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una publicidad muy barata. Si es que te, el, te, te va a salir muy barato. ¿Por qué? Porque son gente que ya ha visto tu vídeo. Son gente que ya te conoce. Y a esa gente, a esas 700.000 personas que vieron tu vídeo, les va a aparecer un anuncio. ¿Qué anuncio? Oye, ¿tienes problemas con tu pareja? Oye, ¿te cuesta eh, salar la relación con tu pareja? Oye, ¿esto te, te, te, te has dejado de querer en ti por, por, porque está saliendo una ruptura de pareja? Te invito a mi próxima clase del domingo. Con menos de 20 euros de publicidad... Ahí tienes más de 100 personas interesadas en escucharte hablar sobre, sobre rupturas de pareja, tu situación, cómo lo viviste, etc. Y si sigues un poco las métricas, que básicamente las métricas que tenemos es de personas que no te conocen a personas que te conocen, o sea, la, la, digamos que el, el porcentaje de OK, alguien que no me conoce, alguien que no me conoce, es de un 1%, alguien que me compra, es de un 1%. Es decir, tú no me conoces, hasta que tú me compras, si hay 100 personas, una te termina comprando. Es un poco la media estándar. Uh -huh. Nosotros hay lanzamientos que tenemos un 3%, un 5%, pero la media estándar es un 1%. Pues imagínate si a esa clase metes 500 personas y vendes un producto de 2.000 euros. Interesante. Simplemente porque has hecho un anuncio Bien. a ese vídeo que han visto más de 700.000 personas y eso es aprovechar el contenido. De nada te sirve hacer un contenido de, 70, de, 70, de 700.000 reproducciones y no, no aprovecharlo. No sacarlo partido. Claro. Eso es perder dinero, dejar dinero encima de la mesa. Y, y, y más allá de eso, dejar de ayudar a un montón de personas. Mm. O sea, 200 comentarios o, o, o 100, los que sean, de personas que estaban en tu misma situación y los has dejado ahí. Como mucho lo habrás respondido ahí, pues, pues que nos pues estamos igual y ya está.